Hola mis campeones, les saluda Gilmar Rusen y hoy con ustedes compartiendo mi gran experiencia de cómo conseguir mis primeros 100 suscriptores, pero también quiero que tú consigas tus primeros 100 suscriptores, entonces acompáñame. campeones tengo cinco tips como conseguir tus primeros 100 suscriptores el primero tener contenido en tu canal hay una youtuber llamada Sonia Alicia ella aconseja tener mínimo 5 vídeos en tu canal de youtube para decirle a las personas suscríbanse correcto el segundo tip es qué contenido vas a subir te voy a decir cómo conseguir ese contenido en mi caso tengo un dúo musical con mi hermano y agarré los vídeos los bajé del canal de Dedo Oficial Te puedes suscribir al canal de Dedo Oficial Y lo subí a mi canal De Gilmar Rusi Cuando no tienes contenido De videos musicales entonces El consejo que yo te doy es Aprovecha si hay una persona talentosa en tu casa La tía que hace los espaguetis muy ricos Deliciosos los espaguetis De mi tía mm, Si quieres un poquito Suscríbete a mi canal Gilmar Rosen. Un primo que juega fútbol el señor que baila en la calle. ¡Qué bueno! Puedes aprovechar el talento de muchas personas Y mucha gente con talento Entonces tú le puedes decir Oye, te puedo grabar que quiero subir contenido a mi canal de YouTube y no tengo El tercer tip que te voy a decir es Habla con tu familia Dile a tu hermana, a tu primo, a tu abuela A todos, tus vecinos, tus amigos Por favor, suscríbanse a mi canal Que creo que los seguidores más fieles o las personas más cercanas a ti serían las que realmente te deben apoyar, en este caso familia, vecinos y amigos. Entonces, dile a cada uno que se suscriba a tu canal, que el canal pues crezca, ¿cierto? Entonces, si ellos te preguntan, ¿qué tienes en el canal para ofrecer? Eso es muy importante, ese es el cuarto tip. El cuarto tip es... Subir contenido que le guste y le sirva a la gente Este tip tiene que ver mucho con el tip número 3 ¿Por qué? Porque si subes algo gracioso Sería bueno también que subieras a tu canal algo que le sirva a la gente Aquí encontrar a la familia en la que caminando Ya no va, saliendo. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Lo que pasa es que abrió un canal de YouTube y resulta de que quiero que me regalen un me gusta y se suscriban, por favor. Es para pues, promocionar música, hacer obras sociales. En YouTube aparezco como Gilmar Rusen con J.Y.U.K. Gilmar Rusen con doble S. Gilmar Rusen, sí. Y se suscriben por favor, Andrea. Un me gusta ya. Y gracias por colaborar, medicinos. Despíense, por favor, aquí el público. <ríe> Un grupo de muchachos en el parque de aquí del barrio Y los muchachos pues están allá reunidos En la parte de atrás No se ustedes Y voy a decirles que nos quedan a mi canal ¡Buenas! ¡Buenas! Quiero desear firmando Mi nombre es Gilmar Rusen Y quiero pedirles un gran favor ¿Cómo? ¿Cómo? Gilmar Rusen Gilmar Rusen Soy youtuber y... Bueno, abrí un canal de youtube Y me gustaría que se suscribieran a mi canal En el canal voy a subir videos musicales Personas con talento en las calles Con talentos para el fútbol Pueden sacar por favor el celular Y se pueden suscribir a mi canal Se llama Gilmar Rusen Cuando se suscrito me dicen ya ¡Lizos! ¡Lizos! ¿Se suscribieron? ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, yo bendiga, respíense aquí en la gente. <risa> <risa> ¡Cómo <Chau, chau>. ¡Gracias! <risa> los campeones! Aquí muy contento miren. Y estoy analizando el trabajo de una señora de la empresa Interaseo. Aquí en el barrio. Y vamos a acercarnos a la señora. ¡Buen día mi señora! ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? bien, bien, bien. Eh, Bien, gracias. Eh, yo soy Gilmar Rusen, soy youtuber y quiero mostrarle a toda Colombia por medio de mi canal de YouTube, Gilmar Rusen, su gran labor en la empresa Interaseo. Una gran empresa que acaba de Antioquia cierto. Sí, sí. ¿Y eso es el nacional o solo acá? Sí, es nacional. El Es nacional. ¿Cómo es su nombre? Doris Coy. Doris Boys, doña Doris. Mira cómo tiene su de bonito, de limpiecito. Doña Doris, eh, me gustaría que Entonces, ya saben, suscríbanse a mi canal, Mis campeones, les tengo el quinto tip, el quinto tip, el quinto tip, es cuando vayas a hacer esto en YouTube, subir contenido, subir videos, lo más importante es que seas tú mismo, sé natural, mira este hermoso lugar donde estoy grabando, espectacular, y eso es una de las cosas más importantes, pasártela rico, gozarte lo que estás haciendo, sé tú mismo, sé positivo, todo lo que te digan no puedes, transformalo en sí puedes, no eres capaz, sí soy capaz. Gracias a la chica de producción que me está grabando. Y suscríbanse a mi canal, Gilmar Rusen. Aquí abajito les dejo, ya saben. Fueron cinco tips para que ustedes sepan cómo conseguir sus primeros 100 suscriptores. Los quiero mucho y chao. Y gracias a todos los que se han suscrito. A todos los parceros, aquí la producción. Un aplauso, por favor por favor. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao, chao. Gilmar Rusen con ustedes. Mis campeones como ustedes ya saben mis campeones que este fue mi primer video realmente pues el primer video donde subo hablando con ustedes porque todos los anteriores han sido videos musicales Mis campeones qué les quiero decir que lo hice con mucho cariño, poco a poco voy aprendiendo y ya saben, me pueden escribir por favor, dejan los comentarios ¿Qué video quieren ver a continuación, de risa, de alegría bueno, cualquier cosa que deseen, escríbanme por favor en los comentarios Mis campeones, realmente muy muy agradecido, muy contento con ustedes la verdad, muy muy feliz por esas personas que me apoyaron Muy contento, muy agradecido con esas personas Esos 100 primeros suscriptores que permitieron realizar este video Muy contento, muy agradecido por el apoyo Y les quiero contar que en mis cumpleaños, que fue el 21 de mayo Me obsequiaron una camiseta que dice Gilmar Rusen, suscríbete O sea, un super regalo Y aproveché esa camiseta, me la puse y fui a conseguir suscriptores a las fiestas por toda la zona Diciéndole a todo mundo suscríbete a mi canal O sea que tú también te puedes inventar Puedes crear una idea para conseguir esos 100 primeros suscriptores Ahora vamos por los mil suscriptores Y sí, señor cuando ya tengan los mil suscriptores Voy a hacer el video de cómo conseguir esos mil suscriptores Qué técnicas usé Y bueno, a mí este video me encantó Espero que también te encante a ti Dios te bendiga, gracias a todos por el apoyo. Y a continuación, los dejaré con unos covers musicales y el video de estar solo de dúo que tengo con mi hermano, sí señor, de dúo oficial. Ya saben, pueden suscribirse también a ese canal, ahí les voy a dejar el link en la descripción. Y sígueme en mis redes sociales, en mi página de Facebook, en mi Instagram, GilmarTD. Bueno, ahí te dejaré todo en la descripción. Gracias por el apoyo, mis campeones, Gilmar Rusen, los quiero mucho, chao. Hola mis campeones, les saludo a Gilmar, muy contento Primero que todo, pues gracias a Dios por un año más de vida, sí señor A todas las personas que me han ayudado Yuri Lascano, Daniel Álvarez, mi familia, todos, realmente, muchas gracias Era que regalos tan bonitos que me hicieron, mi ave María Suscríbete a mi canal, Gilmar Cruze, sí señor Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, los quiero mucho Y bueno, para adelante, pues, chao Hola Ya te conocí en primavera Tú de primera, de un verano eterno me enamoré que mm -hmm. se despedí de septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues sí en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Puede haber, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez. Sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte.